Seguro que no te haré daño. ¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién es solo la forma que prosigue la función del que? Lo que soy es un hombre enmascarado. Sí, eso está claro. Por supuesto que sí. No cuestiono tus poderes de observación. Simplemente comento sobre la paradoja de preguntarle a un enmascarado: ¿Quién es? Yo, Axel, pone el ritmo. Cuatro, la producción. Yo, el contenido. Ajá. Si estoy pipo se lo debo al hip hop y no a qué respiro tú. ¿Quieres encontrarme? Búscame en lo que escribo. Analiza esta línea y jamás volver. No te gusta, te comprendo y no te culpo Yo tampoco escucharía algo que no entienda La libreta o la sociedad me tiene en esta situación En la que la luz de mi lámpara reemplazó a la del sol Dado que ir tras mis sueños me colocó en esta bocina Es mi almohada y no tu opinión lo que en verdad me lastima Así que disculpa por no rapear lo que necesitabas Jamás quise darte lo que esperabas Para algunos soy inteligente por este tonto juego de palabras que dejó puertas abiertas y también bocas cerradas, quiero que mis padres entiendan que el micro me tiene a salvo, que mi complemento se encuentra en un escenario, que podría ahogarme por eso nada por me eso guardo nada y que al decir guardo. que esta mierda es vital no estaba exagerando. Estoy cuidándole que Jade de Fernando Sortés mi nombre, me comporto. dejaron una ambición enorme, estoy donde quieres estar, pero aún no estoy conforme, pero no. Aún no estoy conforme.